Makama y quiso, yao mi quiso, yao mi quiso, Makama mi quiso, Espantas mi corazón, estando allá en el campo, mi cuerpo que ve a la muerte, deseándola el corazón, deseándola el corazón. Estando junto a la guerra Estando junto a la guerra Estando junto a la guerra no es muy fácil